Quiero explicarte un poco las medidas que se han utilizado para hacer esta celosía, para hacer este pase con cristales. Tres piezas de 67 centímetros. ¿Por qué? Porque había que conseguir justo que llegara hasta esta línea, que es donde terminan los muebles, y dejara libre la barra. 60 centímetros de alto. Los tirantes del medio 7 centímetros y los palos verticales 10 centímetros. Eso en este lado, pero es que aquí detrás se han dejado los cubos cuadrados perfectos, 60 de ancho. Y 60 se también de alto. Queda muy bien cuando es simétrico, pero también me gusta mucho cuando se construye un mondrián. Es decir, cuando cada cubo y cada forma tiene una medida diferente. También, también me gusta mucho. Están hechos con madera y lacados en color blanco muy fáciles de hacer y ya puedes ver qué resultado tan bonito dan para hacer esta zona, esta pequeña división cocina con salón.